Hola, ¿qué tal? Soy un ecuatoriano en Japón y me encuentro en este pequeño santuario. Y es interesante porque estamos en, plen, en la mitad de la estación, bueno, en, en la mitad de la ciudad. Y en la mitad de la ciudad encontramos este templo. Entonces es una combinación perfecta entre lo moderno, el Japón moderno, y el Japón tradicional. Estas son las luces que está escrito Kento, que significa, son las lámparas este, que brindan luz. Y usualmente los Budas están viendo hacia el sur, pero este Buda de aquí está viendo hacia el norte. Significa que se encarga de ver a los mortales como nosotros. Entramos a un edificio llamado gran Front, es un edificio lleno de restaurantes. Uh, estamos dando las vueltas haciendo un tour en español para practicar español mientras nos muestran la ciudad de Osaka. Uh, ya son como las 12 del día y hay mucha gente. Hay más gente que en la mañana rico! Se ve muy rico toda esta comida. Carne de cerdo, carne de pescado. Aquí tenemos comida preparada en las cajas, en los ventos. Este es la tienda de húmeda de Osaka, de jugo mixto original. Es una especialidad de Osaka, básicamente mezclar jugo de frutas. Vamos a comer ikayaki de Haishin Meibutsu significa que es un plato famoso de hanshin uh, que se llama Ikayaki son tortillas de harina rellenas con filetes de pescado te lo preparan en este en este lugar al instante negyaki uh -huh. eh, negiaki eh, con cebolla y también esto es bajudera bajudera es como y de la van es ikayaki y que sabor es eh, huevos y también el normal ikayaki. Vamos a ordenar el ikayaki normal. Sí, sí, no. sí, sí. Estos son los eh, ikayakis que ordenamos, son las tortillas de harina con filete de calamar. Sí, sí. Estamos en este edificio y si vemos en la parte de arriba, wow. Hay una Rueda de la Fortuna, una Rueda Noria, una Rueda Moscovita, o como se la conozca. Así que vamos a subir ahí. Estamos aquí listos para subirnos a la Rueda. Sí. Wow. estamos ya subidos en la Rueda de la Fortuna y poco a poco empezamos a, ver, a poder ver ya la ciudad. Podemos ver los altos edificios y abajo una estación de tren. Oh. Tenemos un edificio donde se puede jugar a los bolos. Tenemos Don Quijote! ¡Don Quijote! Quijote. <risa> ¿Qué YouTube. <es>? ¡Oh, Paroma! <risa> ¡Oh, Promise! ¡Promise! ¡Oh, Promise! <risa> Estuvimos en esa red de la fortuna, ya nos bajamos. Ahora vamos a visitar otros lugares. Otros lugares. Y estamos caminando por estas calles o los recovecos de uh, Osaka. Ahí se están quemando, están quemando algo. No sé qué están quemando. Ojita aquí. Ojita aquí. Bueno, al menos ya sé qué hacen después con todos estos papeles. Tenemos a Ohatsu y Tokubei. La historia de este santuario está conectada con el romance va de la historia de Ohatsu, una, una cortesana de la era Edo este, y un chico llamado Ohatsu que se llegan a enamorar pero no pueden estar juntos porque son de distintas clases sociales al final terminan cometiendo suicidio juntos por amor esperando encontrar el amor eterno en el cielo y el último lugar en el que estuvieron fue el, fueron los patios de este santuario Venimos a este restaurante de sushi llamado Kokod. Es el menú de bebidas. Y este es este tipo de restaurantes en el que en serio se va a comer sushi. Nos sentamos en una fila, todos de esta manera. El cocinero te prepara el sushi enfrente de ti y te lo sirve en el plato. Y tú pides los platos consecutivamente como quieras comer. Esta es la forma, no lo sé, tradicional o. La verdadera forma de comer sushi. Esta es la comida que me viene. No sé si lente lo puede enfocar. Estos son pedacitos pequeños. Cada una de esas fibritas blancas es un pescadito pequeño. Tengo ballena. Así es. Tengo ballena en el centro y tengo huevos de pescado de verde. Y empezamos a comer. Así es como se come sushi. Te lo pone con las manos y tú comes después con los palillos. ありがとうございます Este plato se llama Chawangushi, es básicamente pez globo con un jugo de ponzu. Ponzu es un caldo hecho con cítricos, vinagre, etc. Es un, básicamente flan, pero un flan salado para continuar con el curso de la comida. Estamos en este. Vamos a entrar a este café de Fukuro, que significa en japonés búho. Vamos a entrar a este café de búhos Quill. Cool. Uh, y en el precio de aquí, 16 dólares con 50 más o menos, está incluido una bebida y una foto con el búho de tu elección. Espero poder mostrarles cómo es adentro. <risa> とは。そうです。白袋のモナちゃん スタッフは… 頭と頭の白は金、ね、足も触る 酔っついてくるので頭疲れて ちょっと頭<笑><笑> <こうやって撫でてあげたり>、<笑> <頭をさ、もっと撫でていて。笑> Voy a proceder a tocar a este. Este tiene una mirada muy uh, super super スーパー目つき。 a ver, déjame ver si voy a tocar a este. Uh. Ah. Es tan suave que no puedo sentir el cráneo. Vamos a comer en este restaurante un poco de tempura este, y se ve cuanto menos lujoso, pero es barato, dicen, y también es rico, así que esperemos la comida y aquí más. Entonces aquí los maestros cocineros pues te frían la comida y te la ponen. En este caso tenemos tempura de camarón, ebi. Y aquí nos vienen los aperitivos. Se ven como platillos salados, como udon o otros platos salados, pero en realidad son mold es decir, helado. Es decir, que todos estos platitos de aquí son dulces. Estamos en la estación de Shin Osaka, me dirijo a Hiroshima. Así que estamos haciendo tiempo, las últimas compras en Osaka, después voy a Hiroshima y luego regreso a Tokio. Llegamos, llegamos, son como las 10 y media de la noche Estamos cerca de la estación de Hiroshima y no hay casi nadie en las calles Se nota la diferencia con el ambiente de Osaka o de Tokio Estamos a punto de entrar a nuestras habitaciones, es interesante como el número está 22, 23 Aquí debería ser la habitación 924, pero en Japón el, el número 4 es de mala suerte, así que no hay esa habitación, de ahí ya salta la 925. Esta es mi pequeña media agua en Hiroshima. Voy a quedarme aquí solamente una noche. Tengo aquí, bueno, el armador, el espacio para los zapatos. Tengo el baño aquí. Una cama, que es cuanto menos más grande que en otras partes en donde me he quedado. Voy a descansar un poco, y, y bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy hasta Hiroshima. Estuvimos en Osaka y hasta ahora en Hiroshima. Acompañéme mañana en Hiroshima también me la daré unas vueltas, si es que quieren. Muchas gracias, Oscar Samadez. Un encuentro en Japón. Nos vemos. Buenas noches.